No, pero no, no tengo nápal. Para... ¿Lo mataste? No lo he sí. alcanzado a ver. No lo veo. Ay, Gonorrea. Oh, que arriba no un está con Norrea Gonorrea, Gonorrea, Gonorrea, Norrea.